a hablar un poco de, de política, pero también de economía y de la situación del empresariado. Está en contacto con nosotros Mauricio Badaloni, es empresario, por supuesto, y secretario general de la Unión Industrial de Mendoza. Mauricio, ¿cómo estás? Un gusto saludarlo. ¿eh? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, bueno, quizás poco en, en general, en, en el público en general, poco conocimiento hay de esto que parece avanzar, la media sanción para el proyecto de consenso fiscal eh, que aprobaron en muchas provincias a través de sus gobernadores, hay un, tres, creo, provincias que han decidido no ir a apoyar esta medida. Eh, bueno, tiene por objetivo, obviamente, poder este, encauzar para muchos las políticas tributarias de las cuales muchos empresarios se quejan. Queríamos conocer su postura como empresario y también como secretario general de la Unión Industrial. Bueno, en realidad, digamos, esto no, no, es, no es una queja solamente por, por, por lo que implica dentro de las de las pymes, dentro del empresariado, dentro de los emprendedores, sino que en el fondo siempre se diluye este, la problemática de quién pone la cara frente a esto, ¿no es cierto? Ajá. Cuando cuando alguien, este, o, o como pasa con esta ley, que permite de alguna manera que, uno, que en las provincias se pueda tomar un aumento este, en los ingresos brutos o en algunos otros tipos de tasas y demás por las este, los errores políticos que se vienen cometiendo, al final la cara la, este, la terminamos poniendo nosotros y también la termina pagando el ciudadano que a veces cree que esto no lo paga. Entonces, eh, acá la política debe hacerse cargo y afrontar también, porque ahora hay muchos que no dicen nada, ¿no es cierto?, porque demagógicamente se dicen muchas cosas, pero ahora hay conveniencia económica. Este, entonces, lo que nosotros este, manifestamos y ponemos en la mesa de que esto... No es correcto, no es un camino correcto, aumentan los precios desde los supermercados y después el impacto ese de esa inflación termina siendo el tipo que hace la corrección del precio, cuando en realidad no es así. O sea, la política se debe hacer cargo de que estas correcciones que se hacen impactan en la sociedad y el que le pone la cara es la persona que termina vendiendo el producto. ¿Usted ve con, con buenos los... ojos este, este proyecto o no? ¿Cómo? Digo, ¿ustedes ven con buenos ojos este proyecto que le brindaría estas alternativas a las provincias? No, para, para nada. No lo vemos con buenos ojos. En muchos de los casos hay provincias que tienen su, son superhabitarias sí. y, y están teniendo anclaje en plazo fijo y están teniendo este un superávit que en el fondo esto termina de, de coartar de alguna manera el crecimiento o potencial de alguna manera las pymes. ¿Y por qué cree entonces, que tiene tanto apoyo entonces de los gobernadores? Porque beneficia a, a justamente a los gobiernos directamente. Porque, el caso de Mendoza, por ejemplo, que, que apoya esta, esta norma. Por supuesto que beneficia a los gobiernos, pero en detrimento de la sociedad. Eso es lo que no se dice. O sea, el punto es, después la problemática o la inflación o el especulador está del lado del comerciante. Y este me parece que es un error. Ellos se deben hacer cargo de esa presión uh -huh. que generan y el impacto que generen los bolsillos del ciudadano. ¿Qué, ¿qué temen Mauricio? ¿Que aparezcan más impuestos provinciales? Bueno, por supuesto. Nosotros tenemos impuestos que son este, los sellados, por ejemplo, de los contratos, que es algo que hemos hablado en reiteradas ocasiones con, con el gobierno y demás. No tienen sentido cuando, este, por ejemplo, se si hace una contratación de una empresa, este, por ejemplo una empresa petrolera que te hace una contratación por 2 millones de pesos, eh, prestaciones de servicio, bueno, firmemos un contrato por tres años, firmemos un contrato por tres años, tenés que hacer la multiplicación, esos 2 o 3 millones de pesos por los 12 meses, y después se paga en un solo acto un monto este que puede ser un 2 o un 3%, no importa ese porcentaje, pero ese porcentaje se hace todo junto en un momento determinado y no se hace una, una devengación mensual, entonces no acompaña en nada el desarrollo de, de la producción, del crecimiento, y aparte el sellado per se, digamos, no tiene ninguna implicancia, o sea, no hay ninguna contraprestación, no hay absolutamente nada, es cargar sobre una presunta ganancia, o y en este caso hay algunas otras provincias que tienen las mismas actividades, que no tienen estos sellados, y genera una asimetría donde las empresas acá en Mendoza, por ejemplo, en vez de hacerte un contrato a tres años, te dan una carta oferta por 12 meses. Entonces te precariza también el contrato. Entonces, la presión fiscal tiene un impacto en la sociedad que acá se le echa la culpa al comerciante, y me parece que no es así. En eso es no, donde no estamos de acuerdo, que se hagan cargo ellos y que lo cobren ellos a cada uno de los ciudadanos, entonces vamos a ver quiénes son las personas que, que, que, que realmente generan este impacto en el bolsillo de la gente. ¿Han podido charlar algo de esto con, con algún representante del gobierno de la provincia? Porque es muy importante lo que, la postura que bajan sus gobernadores a los legisladores nacionales, en este caso. ¿Ustedes han tenido algún contacto, algo al respecto o no? No, nosotros el único el único, este, la única eh, planteo que nosotros hemos hecho es que, que si bien esto favorece o generaría de alguna manera la posibilidad de aumento de impuestos, que no lo hagan. Ajá. Básicamente este es el punto gravitante donde nosotros vemos, identificamos, pero por el otro lado es la comunicación Ajá. a la sociedad. Me parece que la sociedad en esto... Lo tiene que entender desde este lugar. El impuesto no lo termina pagando el, el comerciante vendiendo el auto y no impacta después en, en, en el bolsillo de la sociedad. No, ese impuesto va directamente grabado. Digo, eh, por ejemplo, se dice, no, pero las entidades financieras. Las entidades financieras, pongamos el 6, el 7%, porque aparte ganan mucha plata. Pero la persona que va a sacar un crédito para comprar un par de zapatillas lo va a pagar. Sí. Hay una traslación de eso. Y ahí no se ve con claridad. No hay... No hay una comunicación clara de esto. Creemos sí. que lo está hay, sí. es en detrimento del sector, pero en favor de la sociedad y a favor del, del Estado, que sería después el que, el que sí. hace la distribución. Y eso es un error. Eh, Mauricio, aprovecho y le consulto. Desde la Unión Industrial, ¿cómo ven la, la situación actual? Hay algunos números, eh, pasa que en, en este marco de inflación no es difícil pensar en números positivos, pero aparentemente, se lo consulta a usted, según marcan las estadísticas a nivel nacional, hay como una reactivación. Quizás aquí en Mendoza no se nota demasiado, lo marcan justamente las estadísticas en el ámbito privado. ¿Ustedes qué ven? Bueno, hay unas estadísticas de, que hace el CEU de la Unión Industrial Argentina que muestran una recuperación. Lo que pasa es que estamos viendo eh, eh, muy de cerca, digamos, mayo y junio como lo más cercano. Eh, y no estamos terminando de ver el impacto que ha tenido a partir de julio el faltante... Eh, en este caso de, de los dólares, que al final terminan impactando en, en los suministros importados y demás, ya hay un montón de problemas que hoy nos están reflejando ahí, pero sí se veía, por lo menos hasta mayo-junio, una recuperación. Este, sinceramente, digamos, la, la industria ha tenido una mejor recuperación y ha generado este empleo. La problemática es la que estamos viendo estos últimos dos meses, donde todavía no lo tenemos registrado en estos cómputos, uh -huh. para realmente ver cuál va a ser el impacto del déficit de dólares y, y como consecuencia lo que ya estamos viendo que hay algunas compañías y algunas industrias que están empezando a bajar este, turnos uh -huh. o están empezando a hacer algunas restricciones porque no tienen insumos para poder seguir produciendo. Mauricio, gracias por el contacto. ¿eh? Le mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por recoger nuestra opinión. Que esté muy muy bien. Días. Hasta luego, Mauricio Badaloni, empresario, secretario general de la Unión Industrial de Mendoza.